Es que me encuentren muy bien. Yo soy Javier Ríos y esto es Ya estuvo. Una disculpa por no haber subido video en dos meses. Pero el de hoy les traigo cómo hacer un bioplástico. Pero, ¿cuál es la diferencia de este bioplástico con los otros bioplásticos que están en internet? La diferencia es que este bioplástico se puede comer oh. <ríe> y que le puedes dar forma con tus manitas. En fin, vamos al video Lo sé, hay nueva intro El día de hoy sí les traigo procedimiento, gente Antes de ir con el procedimiento, les voy a dar la receta No, no, no, no, espérense, espérense, espérense. Antes de todo le quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Walter Rodríguez Y a yo soy Andresito Un fuerte abrazo desde México Aquí <risa> Muchísimas gracias por ver mis videos y por comentar eh... Otro abrazo, otro abrazo <risa> Ahora sí vamos a ver la receta y el procedimiento Muy bien gente, los materiales para este experimento son 5 partes de agua Una ma... Una parte de fécula de maíz o maicena Una parte de azúcar o miel La receta original llevaba miel Pero... ¿Qué anda? ¿Quieres salir? Salúdanos, pues Salúdanos, La receta original llevaba miel, pero pues Si no tienen miel, eh, pueden agregar azúcar Lo último que vamos a necesitar es una media parte de vinagre blanco ha sido acético. <risa> Cabe aclarar que todas las partes, si yo digo una parte de esto, me estoy refiriendo a una cucharada, a un bote, a un vaso. Porque literal, todo esto, todo este experimento lo hice con medidas en volumen, no lo hice con gramos. Así que una parte es igual a una cucharada, un vaso, eh, pues un plato, yo qué sé, un tinaco, güey. <risa> y pues vamos con el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es colocar todos nuestros materiales en una sartén de preferencia antiadherente Pero si tienen una sartén así como la mía, ¿verdad? no hay pedo güey. Ay, la toda tiene comida No hay pedo, nomás le van a tener que raspar un poquito más, pero pues, sí. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes con una espatulita o una cuchara, algo. Y los vamos a dejar así bien, bien mezcladito todo. Aquí agregué una cucharada, bueno una media cucharada más de azúcar porque al inicio solamente agregué media y pues es una. y pues, pues ya. Lo siguiente que haremos es poner toda nuestra mezcla con la sartén eh, en la estufa a fuego medio alto, medio alto o lo pueden dejar alto pero pues para que no se les queme tan pronto pues medio alto. Con la misma cuchara de, del inicio o pues, con algo vamos a estar ahí revolviéndole a nuestra mezcla hasta que se nos caiga la maldita mano del cansancio. Desde el inicio vamos a estar así revolviéndole constantemente eh, a la mezcla para que no se quede pegada y no se queme y poco a poco van a ir notando que va tomando como una consistencia espesa y se va poniendo así como traslúcida. Todavía tienen que seguir moviendo, ustedes no se paren, sigan ahí moviendo ¡Que se note ese brazo papá! Bueno gente ya si ustedes quieren pueden guardar un poco de esta mezcla así espesa y la pueden usar como pegamento después, o sea ya para pegamento del bioplástico seco. Vamos a remover hasta que se empiece a hacer algo así como una masa, o sea de principio se les va a quedar pegado en la sartén ahí, se va a poner bastante viscoso y pegajoso, pero ustedes sigan removiendo, o sea literal si les queda algo cerquitas aquí en la sartén pues ya se lo retiran con, con la espátula con lo que le estén moviendo y lo integran a la mezcla y le siguen ahí moviendo le vamos a mover hasta que pues, nuestra mezcla se convierta como en una masa, algo parecido ¿Y cómo vamos a saber que ya está lista nuestra masa? Si tocamos, o sea, literal, si tocamos nuestra masa no se nos va a quedar tan pegada la piel. No, literal, no se nos tiene que quedar pegada Va a estar muy caliente, eso sí Mucho cuidado. Mucho cuidado, no vayas a meterle así de plano la mano Ten cuidado porque va a estar muy pinche caliente En fin, eh, lo tienen que tocar así poquito y tienen que ver que no se les quede pegado Se les queda pegado, pues ya, ya te chingaste, güey, te quemaste un dedo. Pero pues, pues ve rápido y te lo lavas y, y ya. Le sigues moviendo. Otro pues chupar, o sea, lo, literal, te vas a ver dulce. Sabe bueno, el bioplastico. Yes. una bomba. En fin, ya que tengamos este, Nuestra masa bien con esa consistencia Lo vamos a dejar enfriar por unos 5 minutitos Suscríbanse Bien gente Muy bien gente Ya tenemos aquí el bioplástico Aún se, se siente Como que tiene algunas aglomeraciones Aquí donde se eh, Pues estuvo yo creo durante un poquito más tiempo Pero ya nada más necesitamos Amasar, o sea literal Ya cuando está frío ya no se le Pega en las manos, literal, está casi transparente. Mira, yo puedo agarrar un pedazo de esto. Aquí ya tengo el pedacito del D3O, del D3O, de, del bioplástico. Y se lo pueden tragar, o sea, lo mastican así como está ahorita si se siente como gomoso así como gelatina más o menos y lo más chido de esto es que sabe pues dulce y que queda cómo este, se llama cuando se seca o cuando se o sea, se seca prácticamente queda como plástico eh, han visto estas reglas de, de, de plástico así como estas si ustedes quieren o sea literal ahorita no lo necesita pero si ustedes quieren le pueden agregar un poquito de aceite de este desde cocina Solamente un poquito, literal casi nada O sea prácticamente agarra Le hacen así y ya Casi nada, o sea Una gotitita nada más Como que para evitar que se pegue Si es que aún se les sigue pegando Un poquito, pero literal ya no se les tiene que pegar Y lo seguimos amasando para que ahorita Que lo este, que lo hagamos Pues ya Quede más uniforme el resultado Ay. por ejemplo aquí voy a agarrar eh, es pues una bolita así más o menos pequeña y lo voy a poner en medio de esta de esta bolsa ¿no? ahora necesitamos una superficie plana por ejemplo esta y vamos a presionar ah. con bastante fuerza y les deberá quedar algo más o menos así ustedes si quieren pueden agarrar algo para ex extenderlo aún más yo no tengo nada más y agarro un vacío y por este lado les va a quedar algo así y ustedes lo van a poder tomar con sus manos de esta forma O sea, prácticamente está transparente Aún se siente que se pega poquito Pero literal es lo suficiente como para poder ponerlo sobre algún lugar O despegárselo de la mano Y bien gente, ya les traigo aquí el bio. Ah, chingada Ahora, ¿cómo vamos a usar nuestro bioplástico? O sea, literal, tú le puedes agarrar el bioplástico, estirarlo y darle una forma y ya, esa se le va a quedar. Ustedes ya nomás la van a agarrar así con cuidado con sus deditos y la van a poner sobre tela. O sea, la pueden poner sobre algo o dejarla sobre la bolsa, pero yo les sugiero ponerla sobre tela porque pues va a ventilar más. O sea, por los poros que tiene la tela va a entrar el aire y va a sacar toda la humedad del bioplástico y se va a secar más rápido. Una vez que ya se haya secado, más o menos como en 8 horas, o sea, literal, a las 4 horas ya pueden tocar su, su, su masa, pero no la pueden estirar bien porque pues, se les va a romper. La pueden dejar por 8 horas, aunque yo les sugiero que la dejen un día entero para que se seque totalmente bien y les va a quedar algo así, una laminita que es flexible, se puede doblar así, la pueden hacer bolita y va a regresar a su forma sin quebrarse, o sea, vean esto, la pueden doblar. Y no le pasa literalmente nada, además es bastante resistente y elástico Esta cosa la pueden usar para hacer, pues yo que sé, bolsas o algo eh, Para hacer popotes quizá, no sé Literal esto ya sería el video del día de hoy Pero antes de irme quiero platicar con ustedes Primero que nada les quiero agradecer muchísimo por ver los videos y por apoyarlos tantos El del D3O literal recibió bastante apoyo Muchísimas gracias Próximamente prometo traerles, eh, pues, un video mostrándoles cómo lo hice y todo así. O sea, literal, ya. Un próximo video. O si no, pues una mejora del d del, del o que hice. Espero que este video le haya servido a alguien. No sé, espero, ojalá. Yo pienso seguir trayendo bastantes más experimentos. Literal, tengo toda una libreta llena de experimentos e ideas. Varias de las ideas que que tengo aquí eh, en la libreta no están probadas, o sea, literal son unas ideas, eh, no sé si ustedes, si a ustedes les guste o si quieran ver las ideas que tengo en esta libreta, Quizás les pueda servir para algo. Pero claro, muchas de estas ideas no, no están probadas o solamente son eso, ideas. Pero no sé, quizás pueda traer varios videos hablando de estas ideas que tengo. O sea, déjenmelo acá abajo en los comentarios si quieren ver las ideas que tengo. Si quieren que traiga solamente experimentos o si también quieren que les traiga pues, eh, pues las ideas. Y claro, si quieren que pues... Eh, eh, lo que sé. Haga videos de datos curiosos, o sea, o si quieren que solamente haga experimentos Ustedes déjenlo acá abajito en los comentarios Y por favor, denle like a este video que se los agradecería muchísimo También porfi, porfi, porfi, en serio, compartan el video Para que poco a poco vayamos creciendo en este canal Y recuerden, si quieren un saludo o algo, déjenlo acá abajito en los comentarios Y porfi, compartan este video y denle like que así me apoyan muchísimo y además me animan a seguir subiendo este tipo de contenido Ahora sí, ya fue una despedida muy larga <risa> Espero no haberlos aburrido Y ahora sí, nos vemos en un próximo video